Hola, ¿qué tal? Te voy a estar compartiendo una serie de videos que tratan sobre el buen descanso y la calidad del sueño a través del mindfulness. Nadie puede negar que descansar es lo más importante que podemos hacer por nuestras vidas. Si no estamos descansados, el cuerpo se agota y la mente tiene mucho ruido y no es posible tomar buenas decisiones. Así que el descanso es fundamental para la calidad de vida. Así que en esta serie de videos voy a compartirte algunos tips, algunas técnicas que nos regala el mindfulness para descansar de forma natural. Lo interesante es que el sueño no es algo inductivo, no es que podamos decir yo ahora quiero dormir, no funciona por la fuerza. Lo que tenemos que hacer es. Realizar alguna técnica que nos permita relajar el cuerpo, calmar la mente y eso induce al sueño. Lo que nos regala el mindfulness es la oportunidad de darnos cuenta de que cuando hay mucha cantidad de pensamientos no descansamos a nivel mental ni a nivel físico. Entonces lo que hacemos es bajamos y hacemos un viaje desde la cabeza hacia el cuerpo. Un viaje desde los pensamientos hacia las sensaciones físicas, un viaje desde la preocupación hacia la paz. En el cuerpo siempre hay calma y tranquilidad cuando estamos presentes sintiendo las sensaciones. Así que ese es el viaje que nos propone el Mindfulness. Nos vemos en el próximo video.